Mi nombre es Rosalba Álvarez, soy pintora automotriz, llevo 28 años en el arte, de eso he vivido, de con este trabajo mantuve a mis hijos. Hola bebé, O sea, ya, ya no hay los mismos ingresos. Entonces en este momento a lo que resulte vamos a lavar un carro o vámonos a hacer un aseo en un restaurante porque el trabajo está muy malo. Bueno, pues el barrio no es bonito, pero hay gente muy hermosa que tienen unos corazones uno a Estamos acá en la entrada de la calle Mocha. La calle Mocha, sí. Es? Así se le llama. A esta calle se le llama la calle Mocha porque es una calle cerrada. Uf, estaba yo muy niña, de unos seis añitos, siete que me acuerdo, jugábamos mucho, no habían subido, o sea, no estaba ese negocio ahí, que en este momento es la arenera. Entonces uno... Jugábamos, brincábamos de un lado al otro. Ya cuando la cerraron, entonces ya quedó la calle mocha. En este lugar, donde está ese taller, enseguida de, de esta carpa viví yo. Eso era una casa inmensa. En aquella casa la llamamos la casa del murciélago. Porque ella tiene un contorno, tiene como un aspecto siempre como tenebroso. Le alquilan a recicladores, pues gente, pero era una casa muy, era muy bonita en ese entonces. Todo esto era poblado de, de, de familia cuando ya empezaron a traer el tallercito para acá primer taller, El primer taller es. Uh -huh. empezaron con un carrito dos carritos cuanto menos pensó ya empezó a poblarse ya esto de mecánicos nosotros yo llegué a vivir en esta parte, o sea, acá era un inquilinato, esta. Este taller era también un inquilinato que daba con el otro lado del callejón, traspasaba el callejón. A pesar de, de que no, ten, no, no, no se veía tanto árbol ni nada porque empezaron ya luego a sembrar, era el jugadero pues de los niños, de las niñas. Eh, acá nos colocamos que a modelar. Cuando se salía la canaliza, que no teníamos en dónde está? entonces nos montábamos, había una planchita, pero, eh, digamos, por donde va la ventana. Entonces nosotros nos subíamos, esta era la planchita, porque no teníamos en dónde escamparnos en ese entonces. En el 88, que salió la canaliza, que, que fue muy grande. Entonces eh, fue muy dura la situación y perdimos todo. Entonces muchas personas quedamos en tener en dónde. Esta fue mi casa. esto. Perdón, mi amor. Esta fue mi casa que, que me tocó dormir ahí un de mes, en esa esquina. En esa esquina dormí un mes. Bueno, este es el callejón. Este callejón eh, no había estos segundos pisos, sino que eran piececitas también, casitas pequeñitas. Y este daba el contorno salíamos por esta, vente salíamos por acá, yo llegué a vivir acá, también, pero esto era muy diferente, esta era la pasada, esta es la pasada, que era para pasar allá al otro lado, Entonces, esto ha sido un laberinto, esta, acá también viví en esta casa, ¿Quieren entrar? Bueno, yo entro por todas partes. En ese entonces, yo viví... Esta era una pieza, esta era una pieza. Acá quedaba un, esta piececita, ¿ya? Y esto era un patio, esto era un patio. Acá había una piececita, nada más, y este era el patio que daba con la otra casa de Doña Chila. Ah, vale, vale. Bueno, entonces nosotros, uno pelado, cuando nos iban a pegar, nosotros nos montamos por un... Ella tenía matas de estropajo, entonces nosotros nos montábamos, o sea, yo me volaba y me montaba en unas tablas que habían para tirarme para el otro lado. Son recuerdos muy bonitos, pero como también recuerdos malos. Que acá me mataron a mi madre. ¿A la mamá? Sí. En este. Acá. Esta era... Acá quedaba la ventana. Acá había una ventana. Quedaba mi cuarto. Y acá vivía mi hermana. Esta era la puerta. ¿Y qué pasó? Si ¿Sí se puede saber. Amar con cuñado. Ay, pero claro, no quiero. O sea, es un recuerdo muy... La mamá. Mi madre. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. En la Macarena no existía los árboles. Ellos por ahí tenía yo por ahí 13 añitos cuando empezaron a ir colocando los árboles, que me fui para ver para río, me fui tres meses. Cuando vine, yo ay qué tan bonito, ya sembraron arbolitos y bueno. Eh, siempre fue y ha sido un comercio. Rebuscada Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, ah, que, que vinieron eh, cantantes, julano, bueno, el que haya Entonces toda la gente salían con sus venticas, se iban. Llegaban las personas que los carritos, entonces ya uno tenía su sector. Yo tenía mi sector, que era toda esa cuadra y volteaba. Con eso yo le ayudaba a mi mamá. En aquella casa también viví. También. <ríe> ¡Ay, yo vivía <yo> estaba... <ríe> Estamos hablando de la calle Mocha. Mira a dónde salía. Esto era eh, eh, un estadero. Claro, pues que nunca me dejaron venir. Mira lo antiguo, como eran las casas por acá pues, se iban ubicando por medio de esas. Era un parqueadero donde eh, a este lado, este lado de acá, era una tienda. Grande, pero lo antiguo vieja se veía más bonita. Eh, es duro. Pero o sea no está bien la renovación, porque es muy importante ir viendo la ciudad bonita. Pero también pienso de que nosotros deberíamos de estar ahí, en esa renovación. Quedó un contorno familiar, porque ellos se, se integraron a la familia. Ya me entendés que si necesitas un favor y te lo pueden hacer, Ah no, que le colaboro, venga con mucho gusto yo le, le colaboro, entonces son cosas de que uno aprecia. Ya acá, sí, 30 años, taller, estos ya talleres, ya, Estos ya han sido talleres, yo también viví en ese edificio. sí, yo viví en el segundo piso, bueno. Acá no había tienda, esta esquina era una tienda. La tienda de la vuelta esta. Bueno, en esta parte había una carpintería, en este taller, este de adelante. En aquel taller era la casa de Fruco, la casa antigua, que ya está pues que se desbarata. También vivía yo. Ay no, es que uno pagando arriendo <ríe> le toca a uno por todos lados. Bueno, bueno la vea, esta casa era un contorno acá colonial, acá acá la parte de atrás. Y en este lado era un apartamento colonial, era muy bonito, verde, allá había un apartamento. Para este lado piezas, ya eran pues piezas, pero era pues el estilo antiguo muy bonito. Bueno, toda la vida el lavadero pues sí, así de grande. El, el baño era ese, esa era la ducha. ¿Y viviste aquí también? Sí. Pero en ese entonces estaba pues organizado, claro. En esta pieza viví yo. Tiene la misma puerta, es la misma puerta. Niña, viví acá. Y después de... Tenía a mi niño, el que me mataron, tenía ocho añitos cuando yo viví atrás. Vea cómo la dejaron acá. Este es el sector donde yo le digo, cuando existía Tejicondo. Tejicondo, ¿dónde era? La Carrefour. Esa calle. Eh, la escuela, la Carlos Obando, quedaba más para arriba. Ahí la escuelita. En la escuelita, esa. Yo vivía acá. Esto era una casa inmensa. Había caballos más cerdos tenía la señora, entonces era también muy, muy expandida porque digamos que era de acá hasta acá ¿Por qué? Porque acá tenemos una belleza interior, porque hay personas con mucha capacidad personas que valen mucho, personas que tienen un talento incalculable, personas que día a día nos toca conseguirnos la comidita sin robarle a nadie, sin hacerle mal a nadie, sin desearle mal a nadie. O sea que para mí este barrio es muy bonito. ¡Flexiginos, flexiginos! Bueno, pues sin empleo. Eh, me di una bronconomonía en noviembre, me aficié. Me pesó un dolor en, en la espalda muy fuerte y no podía respirar. Entonces ya me llevaron para el hospital y dijeron que tenía una bronconomonía. Y ya luego ya me dijeron que era una neumonía. Eh, entonces fue muy duro. Saber que uno no puede elaborar, que de eso vive uno. Entonces, ya, que no podía volver a, a trabajar la pintura porque me moría, ya. Y ya resulté que ya me dio una atrosis, mmm, no sé qué, porque tengo los huesos pegados, se me sale un huesito y esperando que me llamen, del Silven que me llamen para que me vea un ortopedista, porque según esto debe va de operación. Eh, la cuestión es no dejarnos achicopalar por las cosas que nos vengan, las enfermedades, no. Hay un Dios, que está arriba, que nos está escuchando, que nos va a ayudar pues yo sé que yo voy a salir de esta y que en esto vuelvo a estar paradita en meses, listo está incierto pero yo sé que Dios me va a dar la sanación y voy a seguir adelante